elegante amorosamente hablando, amorosamente hablando, no. no con nadie, con nadie, no volvió con con foltero, chico, U... joven haciendo su vida. Claudia, de pero, todo... pero A ¿no hubo este fin de semana, un encuentro, un reencuentro con, con Wanda. Uh, uh, hubo votos upa, todo. No, no sé, no, no. ¿No te contó Yo, nada. Yo no estuve en eventos eh, que he compartido, que estuvo Wanda también. Domingo, no, estuvo, claro, no estuvo, claro, no estuvo, no estuvo elegante ahí. Y después él no sé lo que ha hecho. O sea, te o sea no bien, estuve yo, con él. Me saludó, me saludó ¿Se bien Sí, sí, sí. Sí, me saludó, Wanda. ¿Se vas bien? Sí, yo, o sea, me ¿En así? algún momento igual iba en serio la cosa o, o fue solo para las cámaras? Vos le preguntaste Pero Te la esa llevó esa a tu casa, te sí, la preguntaba. Sí, sí, a mi casa fue, pero viste, después la, no, no, no sé cómo es la relación la de ellos. ¿Y a vos cómo te cayó? No, a mí, Wanda, persona, a mí me cayó bien. Sí, por qué no, no, la, bien, no, la, la no aclaración, Wanda, qué ti? cosa, si claro. no es persona? No, no, no, porque o sea no quiero que, eh, que mi palabra la tomen como, un, ah. como si fuera Wanda una claro. relación con mi claro. hija. Por eso te ah. digo, Wanda, persona, sí. Wanda, Nara, a mí me cayó bien. ¿Pero gustaría que fuera pareja? Bien, ¿Como pareja? No sé, eso es problema, no es problema, es relación... Lo sí, que sea, sí, pasa es que justo apareció Wanda en el medio del escándalo con Tamara, ¿te acordás? Claro, sí, sí, sí, ¿no? sí. sí el sí. tema de la casa, el country, sí, la sí, el Jamaica, sí. la plata. Y justo aparece Wanda. Igual Wanda claro. está bien con, digo, al margen está bien con Mauro, ¿no? Sí. Sí. Están bien, están juntos, parece pero, pero sí. Wanda es brillante como digo, como empresaria y su claro, cabeza sí, es sí, genial. Claro. No, sí. Podría ser una gran manager. ...si se lo propone sí, sí, sí, sí. o no? Obvio. Pero ...eso lo es elegante, innegable... ...lo de elegante con Wanda era real... ...era 100% real, no era para mí armado por las cámaras... ...por situaciones que hemos tenido en Canta Conmigo ahora... ...con Elian, que cenábamos que él llevaba a Wanda... ...era una relación real, no era para nada armado por las cámaras... ...¿has presenciado? ...sí, sí, sí, sí muchas veces... Sí. ...no quiero hablar porque a mí no me gusta meter, no, decir cosas de Elian... ...pero sí era real la relación por lo que tengo entendido... ...¿vos Estabamos nunca con... le preguntaste si estaba con ella?... No, no, yo no, no me... No quiere, este clase, no quiere. No puedo. quiere hablar. Pero, yo respeto a Claudia que ¿Sí? no quiere hablar, pero que no. vos, Locho, digas yo no quiero hablar. No, Trabajalo ¿trabajalo, ya, allá, no Lucho, tampoco. No, Básicamente. Pero esperaba que alguien lo dijera, pero como nadie me hizo... No, la voy a tener que ser una vez mala que va vale a que hacer me echaron, no me y tenía que hacer algo no, lo sí, no, pero sí, en situaciones me acuerdo que hemos ido a tomar algo y él decía voy con mi chica y nadie sabía quién era y él iba con Wanda y él había wow. dicho voy con mi chica. Es un montón, ¿cómo te vas a contar eso? Sí, él la, la, la llevaba a Wanda, él, ellos salían de verdad porque uno también descree, hasta trabajando en televisión uno descree y, y la verdad es que no, salían de verdad. Pero ¿qué con respeto porque no le doy bola la Se diferencia. Lesaba, ¿Qué diferencia de edad tienen? Ay, no Eso sé. no importa. No, no, no ¿Cuántos años tiene Elian? No importa, 23. Ay. ¿Cuándo debe tener 36? No, ¿Sí? no sé. sí. Eso no importa. Sí. No, para, nada. No, no, para no. nada. Hoy es tendencia, colágeno le, tenga, le tenga, llaman lo lo que las que chicas a los, los, o sea, los medios. Marido, ¿no? ex marido. Una lo una que que toda esa historia se dio en el medio de dos situaciones muy fuertes. Primero, la separación de Tamara, la mamá de Jamaica. Claro. Y además el escándalo de la China con Mauricardi, París y todo ese tumulto que se armó en ese momento. Sí. Entonces era muy fuerte ver y, y a, Mauro, a Elian... ¿eh? Y Mauro, también. Claro, por eso. Y era muy, muy fuerte ver a Elian con Wanda Nara, con, si digo bien, con Wanda. ¿Entendés? Por eso hubo tanto revuelo en ese momento, porque eran claro. dos separaciones casi simultáneas. Es más, dicen... Vos, oh, Claudia podés... me mira mal Claudia pobre. Es que no pero... quiere. A Claudia, yo no, quiero entrarle... pero no digo de madre. No pero sí. además sabes que Claudia la quiere a Tamara. Totalmente. Sí por supuesto. Pero la quiere a Tamara? ¿Cómo claro. está la relación de ellos ahora? ¿Cómo se lleva con la mamá de su hija? No tienen buena relación qué pero bueno. todo en base a que hay una hija. Claro. claro. O sea ¿Qué tiempo tiene? es una relación que tanto conmigo también Jamaica. va a ser claro. una relación de por vida. ¿Qué tiempo tiene esa Jamaica? Un año y medio. Ay, Ay, mi vida. Y, la, y la, la, la ves seguido Sí, sí, visita, la veo No la, la veo disfrutás. todos los días, pero sí, sí, la veo La puedes este, disfrutar Pero no, no, no, es divina Cada día más linda eh, sí, sí, sí, ¿Te gustaría, sí, sí. sí, ¿te sí. Verla? Yo la he ido a buscar, a, a veces la tenía que llevar, ir a buscar. Hace ese trabajo con la abuela, claro. claro. Ahora Valían la busca, Valían la lleva, Leán. pero o sea, Eso un, también un, es como claro. para que, que ellos tienen una buena un relación. Claro. Por mí es bárbaro. ¿Y hay un régimen de padre madre con el tema de la nena? ella la tiene días. Sí. Había, pero ahora ah, es como que están, al, al tener buena Ay, relación bueno. ellos es como Más que este, claro, bueno. claro. Claudia, y, y por no. el tema de horarios y compromisos claro. de él también a veces se le hace imposible. Tamara está de novia aparte, tengo entendido, ¿no? Monty. Ah, Tamara. Sí. Ella estaba, estaba conociendo a alguien, así que también sí, pero... eso cuando cada uno... ¿Está de novia? Obviamente. No, no, no. No, no, no. No, no, no, no, no claro. well, sea bueno que se no, Bien estaría Yo, No estaría mal. No, no, pero le preguntamos todo, la tenemos acá. No, no, pero no, no, no. Antes no de ver el te informe, te informe que armamos... No, no sé, directamente no, no, no, no, estaría hablando...